Le voy a hacer una pregunta que no le va a gustar, pero que es una realidad. En, hay, hay quienes en el peronismo dicen, quizás lo agitan con malicia, eso después lo analizamos. Hay quienes en el peronismo dicen que con esta opción, que no es nuestra opción A, para algunos, podemos llegar a quedar terceros. Si Omar De Marqui saca una segunda fuerza potente, el radicalismo, lo, lo que sea que quede de cambio a Mendoza, una vez que se produzca ese cambio puede llegar a quedar primero, casi con seguridad, dicen. Segundo De Demarqui con lo que arme, tercero puede salir el PJ. Eh, ¿No le da miedo ser la persona que lleve al PJ ese histórico tercer puesto? ¿Que lo relacionen de por vida por, con eso? ¿Miedo por qué? Eh, el porque juego de... Sería, sería juego... quedar pegado a una cosa que va a ser una mancha. En el juego de la política, los riesgos son ganar o perder. Es más perder que ganar. Siempre eh, lo más difícil, obviamente, es ganar. Toda esta hipótesis se tiene que dar. Se tiene que dar, yo veo a Omar de Marcha dentro de Cambia de Mendoza. Ya no lo veo afuera, uh -huh. aún está en Cambio de Mendoza. Por más que lo critique, sigue estando adentro de Cambio de Mendoza, pero creo que nosotros tenemos que dar una opción a los mendocinos. No podemos no entender la inteligencia del mendocino. O sea, plantear esto como tajante de que los mendocinos, bueno, ya están decididos y van a definir, eh, ya tienen definido su voto, me parece que, que es un poco eh, arriesgado, o, o, o muy simple, yo veo un descontento con la política. Ahora un dice... descontento que excede ampliamente los porcentajes para ganar. Hoy uh -huh. las encuestas dicen que más del 60% de la población está en desacuerdo con el sector político. Entonces, eh, ¿por qué debería ser todo tan tajante? ¿Cree que la boleta única lo puede beneficiar? Mejor dicho, ¿cree que la boleta única lo va a beneficiar? Yo creo que es un buen instrumento, la boleta única. No, no, pero a Martín y no Me parece que sí, yo creo que puede beneficiar, eh, porque la las otras boletas es mucha la cantidad de oferta, ¿no? Entonces, uh -huh. puede beneficiar. Hay, hay una sola foto. Claro, hay Entonces, una sola foto que en este caso sería la suya, claro. Ahora, le repregunto por esto. Permiso. Por supuesto. ¿Cree que, que es probable, dice, yo me la juego... La, la política tiene riesgos y yo me la juego. ¿Cree que es probable un escenario en el cual el peronismo pueda salir tercero si se da la hipótesis que decía? Como también es probable que salga primero. Uh -huh. Y para salir primero hay que... hay que transmitir hacia dónde queremos ir. Y Mendoza tiene que volver a estar donde supo estar. Para eso eh, yo quiero gobernar la provincia. No uh -huh. quiero gobernar la provincia para ser... Eh, no quiero eh, postularme para hacer una buena elección creo que tenemos oportunidades para, para volver a hacer la provincia referente de Cuyo tenemos parques industriales polos tecnológicos eh, la utilización de, de, de, de, del material humano joven uh -huh. que, queremos hacer un gobierno con los mejores uh -huh. queremos hacer un gobierno con todos los mendocinos que estén dispuestos a sacar adelante a Mendoza hay ciclos que se han que se terminan y yo veo un ciclo ya terminado y, y además cuando lo hablo te lo dicen, te dicen el descontento que hay. Hemos confundido en Mendoza lo que es el gasto público con la inversión pública. Claro, ¿qué es lo que le están planteando? ¿Ustedes quieren guardar un montón de plata y, y mostrarse ordenado si no hay inversión? el la calidad del servicio, la calidad del gasto público pasa por cómo prestás los servicios públicos. De nada sirve achicar el Estado si es a costa de los servicios, si tenés peores servicios de salud, de seguridad, de educación, si la infraestructura de esos servicios no es tan acorde. ¿Dónde está el punto más flojo de Cambio Mendoza hoy? Del gobierno, mejor dicho. Gran parte está en la construcción de casas, de viviendas, gran parte. ¿Por porque no las han hecho. Ninguna. Las que me, Muy pocas. Imagínense, yo le voy a dar un ejemplo. Sí, claro. El INB no tiene absolutamente nada que ver con, con casas. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, eh, cuando yo ingreso al INB encuentro un predio que estaba en desuso, de nueve hectáreas, y que estábamos pagando una seguridad importante para que no se usurpe. Entonces fui. A, al Ministerio de Hábitat de la Nación con un proyecto. A Ferraresi. A Ferraresi. Y le propuse la posibilidad de hacer un procrear en ese predio. Que es un municipio radical encima, pues el Guaymallén. Sí. Me, present, me, me armaron un proyecto, yo fui con un proyecto de 300 casas y en el Ministerio me hicieron un proyecto de 300 casas, pero también me hicieron uno de 500, uh -huh. de 526. Me dijeron... Pasar de 300 casas a 500 requiere una autorización del municipio. Si podés eh, gestionar eso, eh, vamos a tener 500 casas sí. en vez de 300. Bueno, ¿qué hice? Lo que cualquiera haría. Juntarse con alguien que piensa distinto. Marcelino. Y llegar a un acuerdo. La verdad es que no fue tan difícil. Fue Son sentarse las que, y decirle ahí en Calle Tirazo? En bajando. Calle Tirazo. Señor Intendente, tengo estas dos opciones. ¿Usted me acompaña? Podemos hacerlo juntos. Después, la foto la sacamos, no hay problema. Pero lo importante es, podemos hacer algo juntos y lo hicimos. Y eso no quiere decir que yo piense igual que ese intendente. Ahora, en materia habitacional, entendemos que es un déficit en la provincia de Mendoza. Entonces, ¿cómo nos íbamos a perder esa posibilidad? Solo necesitábamos el diálogo político. Martín, ¿cuántos nombres tiene en la cabeza para su candidato a vicepresidente, a vicegobernador o vicegobernadora? Dos o tres. ¿Dos o tres? Sí, pero no, no, puedo, no, no voy a decir nada, pero dos o tres. ¿Alguna es mujer? Una mujer. ¿Una mujer? Sí. ¿Muy conocida? Sí, claro. ¿Y se habló con ella? Hemos hablado un poco. ¿Y Demasiado. le gusta la idea de ser sí, vice? Sí, le interesa. Me interesa. Bien. ¿Y los otros dos? ¿Provienen del Gran Mendoza? ¿Provienen de la Mendoza más profunda? Uno del Gran Mendoza y otro de la Mendoza más del interior. ¿Más del interior? Sí. ¿Uno del Gran y otro del interior? Sí. Bien. Eh, ¿Qué me dice Coti? ¿Me nombró a, a quien yo escuché? Sí. A Patricia feudal que está muy activa en Twitter. ¿No es Patricia Fadal? Patricia es una, una gran referente política que me está ayudando y me está aconsejando. Yo aprendo mucho de... De, sí. ...de la gente con experiencia... Eh, ...hay que valorar mucho... Eh, ...todos los consejos que te dan... Eh, ...quiero hacer una más... ...usted dice que este, este ciclo del, del radicalismo... ...está terminado... ...a nivel nacional... ...que hay tanto descontento también... ...está terminado el ciclo... ...a nivel nacional... ...es complejo... ...no hay... ...no hay alguien que lidere... ...si vos me decís... Eh, ...bueno, ¿quién está posicionado para ganar? ...y está... ...difícil... ...y además el contexto es complicado... Uh -huh. ...todos más o menos vemos lo mismo... no ...si esto mejora... ...hay más posibilidades para el peronismo... ...si esto no mejora se hace más difícil... ...pero insisto que... ...que tenemos que ver lo que... Le, lo que ...está necesitando la gente... Eh, ...los mendocinos... ...la última mía y se preparan los chicos para, bueno. para preguntarle... Eh, ...ha hablado mucho de la unión... ...insisto, no solamente hoy... ...sino en otras oportunidades de dialogar que hemos tenido... Eh, ...hace mucho hincapié en eso de reunificar... No solo al PJ que lo necesita, sino a todos. Y, y hay una grieta fuerte en Mendoza, a veces se suele ver con un diálogo más o menos violento o agresivo. Ayer la legislatura se picó, como se dice ahora, por una frase de Lucas Hilardo que fue los gobiernos radicales han sido cómplices de todos los golpes de Estado de la historia argentina, desde el 30 al 76. Eh, que, que aparte, por otra parte, es, es un poco compleja la frase O hasta cara dura plantearlo desde el peronismo Porque el peronismo ha tenido algunas manchas Como por ejemplo el indulto a 300 militares Incluidos Videla y, y Macera Esa frase de Hilardo que hizo estallar al radicalismo de enojo ¿Lo representa de alguna manera? ¿Opina lo mismo que la UCR fue cómplice? Yo no de maneras y, y modos de, de expresarse Yo tengo mi propio modo pero no hablemos del modo, hablemos del contenido. Yo creo, yo creo que... No, no, voy a, no, no voy a poner en tela de juicio lo que dijo eh, Hilardo, porque debe tener su, su contenido eh, estudiado de por qué lo dice. Creo que hay distintas maneras de, de hacer política. Yo considero que... O nosotros, consideramos que es importante volver al diálogo político, volver al diálogo. Hay pero que estar tratar... hablando de las formas, yo usted... le pregunto por el contenido de la frase, ¿usted cree, como dijo un compañero de, de sector político, que en la UCR fue cómplice de las dictaduras o no? La verdad puede haber parte o no, no, no podría ser tajante y decir eh, 100% que sí, eh, habría que preguntarle más a Lucas, por qué lo dijo y en qué contexto pero lo dijo. conoce la historia de argentina. Sí, claro, bueno, pero... Ha habido de todo en la historia argentina, desde empresarios, desde partidos políticos, desde entidades, uh -huh. desde sociedades que han participado en todos estos aspectos y que, bueno, hace un poco a la Bien. a lo sucio de, de, la, de, de la historia sí. nuestra que, la verdad, con todos los problemas que tenemos, me parece que... ...sumar algo más no, no, no, no, no, no viene bien. Bonus track, ¿Cuándo, ¿cuándo largaría el candidato vice? Más o menos. Antes del 22 de abril. ¿Antes del 12 de abril? Sí. 22. Ah, ¿22 es la presentación ya de la, la lista completa? Sí. ¿Pero antes, cuánto antes? Eh, por lo menos unos 10 días antes. Bien, o sea, del 12. Eh, el equipo quiere preguntarnos... si quién quiere arrancar con Martín Hinojosa... ...que está con nosotros hoy. Bueno, habló mucho Martín de la unidad... Este, ...y de la necesidad que tienen dentro del partido justicialista de generar esa unidad de cara a un candidato en las elecciones. este Si existiera otro candidato que el peronismo considera que puede llegar a ser más competitivo, ¿usted bajaría su candidatura si se lo pidieran? No, yo estoy dispuesto a competir en las PASO. Uh -huh. Y si le dijeran, eh, Martín, eh, ¿puede ser el candidato a vicegobernador de, qué sé yo, cualquier intendente? Aveiro, Rí, Félix... Mi idea es eh, ser candidato a gobernador. ¿Sostenerlo sí o sí hasta el final? Siempre hay negociaciones, pero mi idea es, es sostenerlo hasta el final. Porque para eso me estoy preparando y porque además creo que podemos gobernar Mendoza. Eh, son todas hipótesis. Eh, hace un mes atrás, lo que hoy estamos hablando casi que no tiene sentido. no. Habían otras, otras eh, posturas y escenarios. Puede pasar. Yo, eh, mi, mi postura es ser candidato a gobernador. Bien. Lo llevo a, a una cuestión, recuperando parte de lo que dijo y, y opinión sobre algunos referentes nacionales. Usted dijo recién que hay que recuperar los temas de la gente, que poner rostros nuevos. ¿Qué le diría el candidato mendocino a figuras como Cristina Fernández o Alberto Fernández? ¿Qué tiene que hacer? ¿Jugar, competir, ser candidatos o ir a casa? Venimos con esa discusión de si es, si no es, de hace tantos años eh, que creo que tenemos que intentar dar, dar vuelta a la página en esa discusión. Cualquiera puede ser candidato. Mm. Cualquiera tiene la posibilidad y la representación para hacerla. Nadie puede negar la capacidad política de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Mauricio Macri... Son todos referentes políticos que tienen peso político propio, con lo cual están en todo su derecho de participar. Absolutamente en todo su derecho. Después veremos qué pasa uh -huh. o qué demanda la sociedad. Porque finalmente la que elige es la sociedad. Uh -huh. Uno puede tener eh, alguna preferencia o no, pero finalmente es la sociedad la que elige. ¿No le interfiere en su campaña? No, porque primero las elecciones son desdobladas eh, y segundo que... Tenemos que empezar a, a poner sobre la mesa el eje que es Mendoza. No podemos estar todo el tiempo mirando a la nación. Sí, es importante la nación, pero Mendoza eh, tiene que volver a, a estar donde supo estar. Y para eso hay que pensar como mendocino y hablarle a los mendocinos. Uh -huh. Eh, Ahora, ¿sí? Y nos pasa, eh, veíamos en sus redes sociales que esta tarde estuvo en una actividad que tenía que ver con algo que se le criticó mucho al gobierno nacional Y que tenía que ver con esta definición de lo que nosotros llamamos el dólar vino eh, Entendemos que eso se dio esta tarde y en parte es también el guante que usted recogió en algún momento diciendo Bueno, la, el gobierno de la nación también viene a cumplir ¿Eso es lo que se concretó? Hoy, no? hoy empezamos con la mesa de trabajo eh, donde se planteó el dólar vino que le decimos ¿no? uh -huh. pero es un dólar eh, diferencial para las economías regionales donde empezamos la tarea de trabajo para definir el cómo uh -huh. eh, y para cumplir con lo que se anunció en Vendimia, que es un dólar que va a estar en principio, en primera medida para la vitivinicultura eh, con un periodo ventana donde todas las bodegas que generen exportaciones en ese periodo de ventana, van a tener un dólar ¿Pero cuál va a ser ese periodo de ventana? Hoy hablamos de abril a fines de agosto. Uh -huh. En un momento se, se hablaba de menos tiempo, pero finalmente eh, hoy terminamos coincidiendo en llegar hasta el 31 de agosto con este... Porque una de las críticas de que más se, se le hacía al, al dólar vino era, o por lo menos que se le hacía la crítica digo del gobierno de la provincia era que necesitaban que se mantuviera por mayor tiempo porque justamente la vitivinicultura no es un commodity uh -huh. y, y tiene otros tiempos para poder este, lograr que, que fuera productivo esa, esa herramienta económica. Sí, el gobierno de Mendoza para cada solución encuentra un problema, siempre. Eh, traemos una solución y ellos encuentran un problema. Creo que lo más sencillo es sentarse arriba de la mesa uh -huh. Sentarse en la mesa, no arriba de la mesa Sentarse en la mesa Y decir, bueno, estas son las herramientas que tenemos ¿Cómo las mejoramos? Claro. Si no, siempre vivimos en la crítica Siempre estamos criticando al que hace uh -huh. esta, esta medida del dólar Lo venía pidiendo todo el sector No digo que lo festejó Y lo aplaudió a mansalva Pero lo venía pidiendo Y el gobierno nacional Lo termina otorgando entonces eh, creo que siempre para cada solución encuentran un problema si no es el monto es el tiempo sin embargo no veo acción desde el gobierno a mí me encantaría que el gobierno así provincial... que puso 40 mil millones de pesos de, perdón un poco menos en, en acción para la gente que sufrió las heladas si era no lo he visto yo eso. ¿eh? Bueno, 10.000 o 15.000. No lo he visto yo. No, es mentira la. la... Yo, yo creo ¿Cuánto que... ha puesto el gobierno para, la, yo, para los dominicanos? Hay, hay que chequearlo, porque ninguno, gobierno... habla, ninguno de los datos ninguno de los datos que da el gobierno de la provincia son chequeables. Yo creo que hablan muy bien de lo que no hacen. Me parece que no O sea, la, la plata de lo... de, del aporte a los, a los que sufrieron el granizo y las heladas, se hablaba de, en principio, entre 10 y 15 mil millones de pesos, después se habló de mucho más. ¿Nada de eso le consta? No me consta, absolutamente. ¿Ni un peso? No, no sé si ni un peso, pero cuando eh, uno habla con los productores, no sé a través de qué programa les ha llegado, no sé a través de qué cuenta se les ha uh -huh. depositado. Bien. En cambio, eh, los 500 de los 1.500 millones que ¿quinientos? propuso la Nación, 500 estaban destinados a la provincia de Mendoza uh -huh. y la provincia de Mendoza no los quiso recibir, tuvimos que ir y armarlo a través de los intendencias. ¿Mendoza no quiso recibir esa plata? No lo quiso recibir. Lo hemos, a la de, lo, lo hemos bajado a través de las intendencias. Lo sé, lo sé. Porque les parecía poco. ¿Y, y como Pero, era poco no lo quiso recibir el gobierno? Entiendo que sí. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto de la política divorciada de sí, la claro. sociedad. El productor, y yo lo digo como productor, ¿eh? cuando tenés una helada, cuando te cae piedra, lo que menos querés ver es... politiquería. Eh, exactamente. Bueno, algo... Ayúdenme, no me algo. importa el color. Claro. hago eh, la última. La a, a última, Marino, muy pasa. cortita. Juliana empezó hablando de las organizaciones sociales y de las manifestaciones que tuvimos el día de hoy y varios dirigentes radicales salieron a hablar del modo Mendoza, como que en Mendoza no se, se permiten los cortes de calle. ¿Qué haría usted en su gobierno? Yo creo que hay que respetar los espacios públicos. Estoy de acuerdo con que hay que respetar los espacios públicos y la libre circulación. Hay maneras de expresarse. Uh -huh. ¿Sí?